Día por Telenor Canal 10, Canal 310 a nivel eh, nacional. También nuestra gente que está conectada a través del 10-14 de Optimus Cable, Canal América. Eh, gracias por su sintonía y ya estamos en línea con nuestro invitado central del día de hoy, el señor ministro de Trabajo, el doctor Wilson Santos. Eh, buenas tardes, eh, señor ministro. Gracias por dejarnos entrar en tranquilidad de su hogar en medio de esta cuarentena. Muy buenas tardes para usted, Roberto. Pedro, ¿cómo están ustedes? Bien. Bueno, dentro de lo que cabe, señor ministro, estamos bien, porque nuestra familia más cercana, eh, mi esposa Narda, que le envió un saludo a propósito, y mis hijos están sí, bien. pero eh, tomando en cuenta de que algunos familiares y amigos, lamentablemente, no han podido ganarle la batalla a esta fatal enfermedad. Eh, señor ministro, eh, mucha gente está ahora mismo... Eh, muchos empresarios están conectados con nosotros en este momento preguntándose este sistema FASE que se ha implementado para ayudar eh, a paliar un poco la economía, en, en, principalmente en las pequeñas, medianas eh, empresas eh, que también están siendo golpeadas no solamente por el tema eh, de salud que tenemos en la República Dominicana, sino también por el tema económico de nuestras empresas. Bueno, el programa FASE eh, radica en un decreto que es el presidente de la República, el que lo que procura es que los trabajadores suspendidos, por un lado, puedan recibir un tope hacia el alza de 8.500 pesos y hacia la baja de 5.000 pesos. Pero a su vez, que mucha micro y pequeña empresa, así como empresa manufacturera, que no depidan o no depidan no, que no a trabajadores ...puedan acceder a una subvención de 5.000 mil pesos cada empleado. El mismo decreto establece unas exclusiones, excluye algunos sectores que en principio se pretendía que tuvieran que permanecieran abiertos. Hablamos del área de la salud, lo excluye, excluye el área de la minería, excluye el transporte eh, de materia prima, eh. en fin. Telecomunicaciones, excluye alrededor de 15 sectores económicos. Han habido muchos sectores que han eh, dicho, denuncia a través de las redes sociales, que el programa FASE, que es uno de los implementados por el gobierno, ha excluido a ciertos eh, sectores de la economía dominicana. ¿Hasta el momento cu cuáles empresas se han registrado y cuáles no? O sea, ¿qué porcentaje no? ¿Y cuál es la debilidad común que muestran las que no califican para este programa? Mira, se ha registrado... Prácticamente yo diría que todas. Habrá excepciones que no. O sea, en este momento tenemos alrededor de 46.000 o 47.000 empresas registradas. Con, y estamos llegando casi a 800.000 empleados, o sea, 775.000 empleados trabajadores. O sea, registrados. Ahora bien, muchas se han registrado y no han calificado porque el decreto la ha excluido o simplemente porque no estaban en la asamblea social. O sea, no estaban contribuyendo hasta febrero, como establece el decreto, en la TCS. Si estaban pagando a la de seguridad social, prácticamente quedan excluidas. Pero además, si caen dentro de los, los renglones que son excluidos por, por el decreto, automáticamente eh, quedan fuera. Entonces, ministro, eh, eh, eh, entendemos ¿no? que las empresas que no estaban al día, principalmente con la TCS, quedan excluidas. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa empresa tiene la oportunidad. De ponerse al día, de hacer su pago y aplicar eh, para entrar al en programa fase? Si sí, todo aquel que se ponga al día podrá hacer el programa fase. Pero el programa fase es un programa transitorio, solamente dos meses. esa parte en cuenta. Ahora bien, ¿quiénes no están al día? ¿Quiénes se descuidaron? Porque el Congreso recientemente hizo una disposición que elimina la mora y recargo de pago a la TCS. De hecho, muchas personas que deben suma millonaria en la TCS, la mayoría de ese dinero corresponde a por interés. Cuando van a pagar ahora, se dan cuenta de que solamente se les va a cobrar prácticamente el 60 o 65% del capital deudado. Incluso ese capital podría pagarlo en cuota, tanta cuota como cuota debiera. O sea, si debía 50 cuotas, pues lo en 50 cuotas. O sea, si debía. 24 cuotas a dos años de TCS, pues bien puede dividir eh, el 60% de capital que debe pagar más o menos en 24 cuotas. O sea que no es difícil. Señor Ministro, un placer. Le habla Mayelin Duarte. Eh, ¿Es válido que algunas empresas otorguen vacaciones en esta eh, época? Bueno, las vacaciones fue un periodo ya agotado. La primera disposición que hizo el ministerio mediante la resolución fue instar a los empleadores al empresario a que Me parece que ministro le puso, hay... le puso el... ok ya ahora sí lo escuchamos ministro ahora escucha le decía sí. que la primera decisión que hizo el ministerio mediante la resolución fue que los empleadores le otorgaran 15 días eh, de vacaciones paga a sus trabajadores. Y en el caso de que no tuvieran derecho adquirido, fue pues que le pagaran una semana y le avanzaran otra. De esta manera que es un periodo agotado ya en la primera etapa. Ya. Eh, eh, ministro, eh, sabemos que el, el, el llamado el estado de emergencia se ha extendido, eh, empezando el día de hoy, nuevamente, eh, por el Ejecutivo. ¿Qué planes eh, o plan B, vamos a, a puntualizar de esta forma, tiene el Ministerio de Trabajo en caso de que, como estamos viendo los números, esta pandemia se extienda eh, y el estado de emergencia se extienda, porque eh, tenemos entendido que el programa es por dos meses, eh, que va a estar ayudando eh, eh, económicamente a las empresas y a los empleados. Eh, hay un plan B en caso de, eh, estoy eh, planteando un escenario gris, de que eh, la pandemia, el virus, continúe eh, aumentando los contagiados y continúa aumentando la cantidad eh, de fallecidos? Mira, no hay tal plan B. O sea, estamos construyendo eh, situaciones de la medida que el escenario eh, nos va indicando. O sea, a medida que se mueve la pandemia, entonces, actuamos nosotros. Pero lo que se espera ahora es que, se, que la curva se aplane, como se dice, ¿verdad?, o sea, que se estabilice y luego comience a descender. Entonces, para iniciar una recuperación de los puestos de trabajo, de hecho, ya estamos autorizando a muchas empresas que solicitan a trabajar con una parte del personal. Por ejemplo, Zona Franca ya tiene alrededor de 38.000 trabajadores que están trabajando, o sea, que están desempeñando sus labores. Naturalmente, donde habían 100 empleados, tal vez haya 20 empleados, 25. ¿Qué es eh, Real. Y el hecho que mi ingeniero lo que pretende ahora es simplemente eh, sobreguardar la, la salud de los trabajadores, fundamentalmente. Real. Ministro, y sobre esos empleados que son independientes, eh, que han estado reclamando, por ejemplo, los barberos, eh, las saloneras, el vendedor de, de, de, de, de frutas, eh, eh, incluso nosotros mismos, los medios de comunicación, por, por ejemplo, en el caso mío tengo una, una, una empresa que gracias a Dios estaba al día con todos sus pagos y fue aprobado el programa FASE. Pero en el caso mío, que dependo, por ejemplo, de, de, de nadie, que dependo de mí, de la venta de publicidad. ¿Qué va a suceder con, con nosotros? Bueno, el decreto incluyó a las telecomunicaciones. La incluyó. Ahora bien, en este caso para FASE también incluyó a los informales. Informales en parte de otras políticas ...el gobierno. O sea, para informarle hablamos del programa... ...que hace en casa, que ahora mismo... ...abarca a 1.500.000 hogares. O sea, si tú... estableces ...que en cada hogar... ...viven tres o cuatro personas... ...pues hablamos... ...de varios millones de dominicanos, tal vez... ...en principio establecía... ...que era por 47% de los dominicanos. O sea, entonces hablamos... ...de 5 millones de dominicanos que estarán cubiertos... ...por ese otro programa... Diferente, quédate en casa. Que va acá, fundamentalmente, a lo llamado eh, persona pobre 1, pobre 2 y pobre 3. ¿Por qué se dice pobre 1, 2 y 3? Porque Schubert lo mide como índice de calidad de vida 1, 2 y 3, que son los más pobres del país. Y esos son los que están cubiertos a través de la tarjeta solidaridad, más los 650 mil hogares más o menos, que se incluyeron luego en ese ya. sentido, eh, sabemos que más del 50% de la economía en República Dominicana es informal. Hay el programa, como bien indicaba, Quédate en Casa, que simplemente provee eh, los suministros alimenticios a esa población pobre. Pero, ¿qué va a pasar? O sea, ¿cómo la gente pobre va a obtener dinero líquido si no puede trabajar? O sea, si se acaba el gas en la casa, o si sea, hay que comprar un medicamento, ¿cómo van a tener ese dinero? Bueno, pero la, la respuesta a eso es... O sea, ¿cómo se libran ellos de la enfermedad? O sea, tenemos el dilema si lo mandamos a la calle a trabajar para que se muera, o hacemos que permanezca en casa con un tipo de precariedad. Es preferible sobrevivir a esta pandemia con algo de, pre de precariedad en la casa que salir a procurar algo de dinero y procurar la muerte. Es un dilema. Fíjate que tú en tu corta vida, ni yo en mi larga vida, habíamos visto nada como esto. O sea, es algo eh, catastrófico que ocurre en el mundo entero. Yo oigo una vez a algunos políticos criticando la política que ha asumido la República Dominicana, el gobierno. Pero entonces, se le olvida primero que la República Dominicana es un país de tercer mundo. Incluso no tienen la gallardía de medirlo a países del primer mundo. O sea, no lo miden a Italia, ni a, a España, ni frente a Estados Unidos. el caso de Nueva York, que tiene más de 10.000 muertos. Entonces, te digo, o sea, no puede asumirse como que esta República Dominicana que ocurre, al mundo entero. Y la situación que ocurre aquí ocurre en otros lugares, pero peor. En el caso de, de, de Guayaquil, de Ecuador, cosa tenebrosa, lo que ocurre en Nueva York es tenebroso. O sea, aquí nunca llega a esos niveles. Y fíjense que todos los días estamos pidiendo la población que asuma con responsabilidad este tema y se quede en su casa. Sin embargo, cuando se monta un vehículo y pasa por algunos lugares, muchas veces se encuentra el grupo de 5 y siete personas sin ningún tipo de protección, o sea, conversando de manera muy cerca. Es más, en el ministerio que dirijo, el ministerio de trabajo, recientemente le llama la atención a unos jóvenes, o sea, varones que estaban uno al lado de otro sin mascarilla Y yo se me ocurrió decirle, pero ustedes tienen amores, explíquenme, o sea, ¿por qué, no, por qué están así? O sea, se ve con pero es protegiendo a ustedes que estamos. Es por la sanidad de ustedes. Es un tema que hay que entender. Señor ministro, eh, las empresas que no están laborando, ¿están obligadas a pagar bonificación? Las que no están laborando, a pagar bonificación. ¿Y sí. lo que ocurre? Hablamos de una suspensión. La suspensión es temporal. La suspensión no elimina los efectos de control de trabajo. Solamente lo pone en pausa. O sea, todos los derechos de trabajador permanecen iguales. Se supone que debe regresar, vencido el plazo, el plazo de subvención. Igual tendrá derecho a salario 13, tendrá derecho a todos los derechos que tenía antes. A su laboral, si hay si se un desahucio posteriormente, a todo. Pero el tema ahora es cómo recuperar a las empresas. Es el tema. Y el gobierno tomando medidas económicas, fíjense que Banca Solidaria, el Banco, el Banco de Reserva, Banco Central, todos los que están anunciando políticas económicas para el auxilio de los empresarios. ¿Ese sí, eh, sí. ministro, ministro, vamos a darle paso al licenciado que es contador eh, Pedro Núñez para que también eh, pueda eh, compartir con nosotros las inquietudes, ya que tiene bastante experiencia eh, sobre este. Bueno, experiencia no, sino está tratando de adquirir experiencia porque aquí nadie tiene experiencia. Eh, nadie buenas tardes licenciado Pedro. Sí, buenas tardes Roberto Neri, gracias por invitarme a tu espacio. Buenas tardes señor ministro y a los invitados. Eh, quisiera saber qué va a hacer el ministro de trabajo con aquellos empleados que de una forma u otra fueron incluidos en marzo en la TCS pero que estuvieron eh, laborando y que aún es están laborando en la empresa y fueron suspendidos. ¿Qué va a pasar con esos empleados? ¿Qué van a recibir ellos? Porque son empleados y solamente el ministerio está tomando la parte de la TCS de febrero y está dejando, excluyendo a marzo. Esos empleados que fueron incluidos en marzo en la TCS, ¿qué va a pasar con ellos? No, no hay problema. O sea, a mi juicio, a pesar de que la ley no es retractiva, la Constitución establece que siempre la beneficiar. Beneficiar porque estamos hablando de, si tres si está en medio del proceso, que este sería el caso, o pues si está cumpliendo condena, dice la Constitución, entonces la retroactividad te la ofrece. O sea, de hecho, a mi juicio, quien no estaba al día, y se puso al día en marzo, pues aplica siempre y cuando esté dentro del decreto. Aplica para eh, el programa fácil. Para más, si usted como empleador no ha suspendido a un solo trabajador. Entonces te aplica para la segunda fase del programa, que te llamamos fase 2, que recibir un subsidio de 5 mil pesos por cada trabajador. Sí, le entiendo, pero en la parte de, de aquellos empleados que fueron incluidos ir por allá, está bien. en la TCS en el mes de marzo. Eso digo. Que ahora están suspendidos temporalmente, pero sin salario, porque fueron rechazados a la no, hora de esa fue la respuesta que te di o sea que, Gracias, que la, la retroactividad no existe a la, ¿Me la retroactividad no es una regla sin embargo para casa casas en la ex entonces en este caso o sea el pago retroactivo ¿verdad? pagado en marzo cuando tú no habías pagado anteriormente o sea cuando este día sería ese el caso pues entonces tú aplicarías para el programa ok el micrófono. Pero, le, le damos la sí, bienvenida a, al profesor eh, Rafael Medina, quien es, es rector del Centro Universitario Regional de este eh, CURN, extensión. De, la, de, la batería que tú tienes ahí. No, lo que pasa es que queremos aprovechar, son eh, compañeros, y queremos aprovechar eh, eh, no, su presencia aquí por muchas inquietudes. Eh, Medina, eh, la cámara, si la puede encender, si no, lo vamos a escuchar con el audio. Medina. Venida. Sí, bueno, buenos días o sí, buenas si puede, tardes. Si puede colocar la cámara, Medina, sería mucho mejor si no lo escuchamos solamente con el audio. La cámara. La, eh, tiene que ser de la cámara, eh, Medina. Sí, está, ahora sí lo vemos. Sí. Correcto. Buenas tardes, me, sí, buenas tardes, Medina. Bienvenido a... Sí, muy buenas tardes, Roberto. Muy buenas tardes al ministro de Trabajo de la República Dominicana. Eh, mis inquietudes desbordan la curva crítica del coronavirus y pienso en qué está haciendo el Ministerio de Trabajo para la situación que se va a presentar en la economía de la República Dominicana a propósito de la situación que vive la economía mundial, con relación a las empresas que no solo van a tener que suspender sus trabajadores, sino que algunas van a tener que pasar a la reducción de personal y hasta el cierre definitivo, porque hay empresas que podrían colapsar. Si el Ministerio de Trabajo tiene algún plan o está visualizando algún plan para enfrentar ese escenario que será peor al que estamos padeciendo en la actual coyuntura donde estamos en una cuarentena, en un estado de emergencia. Pero la situación que viene, todo, todos los pronósticos indican que la economía a nivel mundial y la República Dominicana no se va a separar de esa eh, dramática realidad va a enfrentar situaciones difíciles. Si el Ministerio de Trabajo, para completar con una sola pregunta, está visualizando eh, cómo mantener orientados a los trabajadores, a los empleadores, si está proyectando contratar personal para ese asesoramiento y ese seguimiento que hay que darle, hay que proporcionarle a las empresas y a los trabajadores de la República Dominicana para tratar de mitigar lo que se vislumbra que será una situación difícil para la economía en la República Dominicana. Mire, el, el mercado laboral tiene mucho que ver con la demanda de bienes y servicios de la población. O sea, si la población no está en capacidad de demandar, el mercado laboral asimismo decae en esa misma proporción. Lo que nosotros estamos procurando es de que, de alguna manera, la mayor cantidad de empresas puedan aperturar su puerto. Y lo estamos haciendo, entonces tenemos una comisión que creamos para eso, tenemos un equipo que va a supervisar. Incluso el viernes Santo estuvimos supervisando en los talleres de una empresa famosa, importadora de vehículos, porque necesitaba... Eh, Trabajar, necesitaba necesitábamos de esa vida. Incluso en la de 11, creo que tenía de servicio de la salud, y vehículo que tenía de servicio privado. Entonces, el mismo viernes santo, la visitamos y la habitamos. O sea, reitero, reitero, el mercado laboral está estrechamente vinculado o sea, a lo que manda a la población. Por eso, mercado laboral se de los el ministerio de, de, depende del acompañamiento y el auxilio que está haciendo. Ok, eh, eh, ministro, eh, vamos ahora a entrar a eh, algunas personas que nos están escribiendo por las redes sociales eh, y queremos aprovecharles, reitero su presencia, porque eh, usted sabe que esto estamos aprendiendo entre todos. Incluso usted, ustedes mismos están eh, aprendiendo en el camino y, y, y, y pero, tratando pero de, de complacer a, a, a todo un país sobre esta situación que estamos viviendo. Vamos, señor director, con la primera pregunta que tenemos en las redes sociales para entonces leérsela al señor ministro. O sea, señor director, okay. ahí tenemos eh, la primera pregunta, dice eh, Samira, eh, favor preguntar si, eh, sobre los empleadores que aplicaron fase 2, que están en estatus de solicitado desde antes del día 7 y aún no se indica si estamos aprobados o rechazados. ¿Existe alguna comunicación eficiente para saber los detalles de esa solicitud? Dice Samaire en nuestras redes sociales. Mire, todas las respuestas son digitales. Eh, uh, usted aplica fase 1, fase 2. En el formulario, donde hace la, somete sus inquietudes y hace respuesta que la estamos dando lo más rápido posible. Ahora, fase 2, de alguna manera, fue construido después de fase 1, o sea. Fase 1 entró primero, porque era más fácil, era más sencillo. Y era la respuesta a la suspensión. Ahora, la respuesta a quienes permanecen con los empleados muchas veces requiere un tipo de, de acompañamiento, vigilancia de o tal vez algún tipo de supervisión, lo que sea de manera aleatoria. Porque tú debes tener, el gobierno no te da garantía de que tú permaneces con tu empleado, de que tú no suspendiste uno, de que tú no vinculaste uno solo. Y es como la idea de cuidar el trabajo, de eso de garantizar el empleo lo procuramos con eso. Ok, eh, tenemos otra pregunta de las redes sociales. Eh, vamos a ver, señor director, si la ponemos para eh, es que el señor... Ministro... ¿hasta No, ya estamos terminando ya con esta pregunta, ministro. ¿Tambio? Sí, ya estamos ¿Tambio? terminando, Sí, vamos a ver si tenemos la siguiente pregunta, eh, señor director de, de nuestros televidentes, que han ha estado, o sea, porque hay muchas preguntas, señor ministro, es un poquito larga esta, pero se la voy a, a resumir, eh, dice sobre las personas que ingresaron a trabajar en, en, en febrero, en adelante, y que no, no, se no se van a beneficiar del programa FASE por no haber estado en la TCS, o sobre los que trabajaron hasta marzo y fueron eh, desahuciados y a pesar de la TCS en febrero no podrán beneficiarse con el FASE. Más o menos lo que preguntó el licenciado, pero esto entraron ¿Sí? a trabajar en febrero. Mire, o sea, como decía en principio, o sea, primero esto para empleados formales. Los que son víctimas del desahucio no entran. Son los que son suspendidos. A pesar de que no conozco un solo caso de desahucio. Estamos alrededor de de día a mil suspendidos, pero no desahucio O sea, mucha gente confunde una cosa con otra. Lo que tiene que la suspensión implica no pago de salario. Y en este caso, la suspensión tiene una sola causa. Una sola, que es la causa de fuerza mayor, que es la, la pandemia con la que atravesamos. ¿Verdad? Ahora bien, una persona que entró a trabajar ahora este mes no puede ser beneficiario del programa. Okay. Si entras a trabajar este mes, el pasado no puede. Porque no tiene sentido. Entonces, cualquier o sea, pues compañía que tuviera una puerta por ahí, simplemente procura a los vecinos, lo inclina a la seguridad social para recibir este beneficio. O sea, la idea no es esa. La idea no es que engañen al Estado. La idea es que el Estado vaya a un sitio con un sustento de una parte de la población que lo necesita. Sí, es correcto. Bueno, eh, señor ministro, le agradecemos de verdad eh, que haya compartido con nosotros en medio de esta situación que mucha gente está buscando información y por eso quisimos que usted sea la persona idónea para eh, darnos esa luz en medio de esta tormenta y principalmente a lo que somos, eh, tenemos nuestra pequeña empresa y mediana empresa y que queremos estar claros, como también a los empleados que está un poquito confuso. Le agradecemos de verdad y quiero aprovechar eh, mi suegra Maritza Vargas, le envía saludos a la familia Vargas mi esposa sí, Dale, sí. también Carlos Gustavo. Como cómo, cómo, sí. ¿cómo se puede por aquí, tal como usted lo, lo debo decir que los Vargas de San Francisco de son mi familia, son mi familia, son como si fueran mis hermanos. Ellos lo saben. Ellos lo saben, sí. o sea, tienen una larga historia común. Sí, así todo. es. Sí, muchas gracias también nuestro compadre Julio sí, Vargas. Sí. Y Eugenio Vargas, presidente y vicepresidente de esta empresa Telenor. Gracias, señor ministro, por estar con nosotros. Gracias, profesor Medina, director regional del CURNE, por participar en, nuestra, en nuestro panel. El licenciado Pedro, Pedro Núñez, también contable, que estuvo con nosotros en este panel. Vamos a un corte, señor director, ya para pasar a la parte final de este su espacio, el toque del mediodía. Así que no se despegue, que venimos en breve.